¿A dónde crees que vas? ¡No irás a ningún lado, maldito! Bueno, lo intentamos. No, no se no, güey, no ¿Qué traes? ¿Por qué tan lejos? ¿Me tienes miedo? ¿Estás molestando a mis amigos? ¡A madre! Eh! novato Hijo de de perra, aún sigues con vida. Así te queríamos pillar, maldito. Porque corres amigo, amigo, ¿a dónde vas? A... Prepárate para morir. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. Buen intento, paposo.